El presidente, dentro de todas las decisiones del Presidente de la República, la gran mayoría han impactado a la gente. Una de ellas ha sido el que Luis Abinader Corona dice que eliminará el FOMPER. Sus recursos serán destinados al sector salud. El Presidente Electo Luis Abinader informó la noche de ayer que eliminará el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER. El FOMPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su consejo y presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción. En el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe el sector, al sector salud, indicó Abinader en su cuenta de Twitter, como ya es costumbre en el caso del presidente electo. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper es una institución del Estado creada en virtud de la Ley número 124 del 2001, promulgada el 24 de julio de ese mismo año. La misión de Fomper era velar, custodiar y administrar las acciones del Estado en las empresas surgidas del proceso de reforma y transformación realizado a partir del año 97. El Fomper se suma a otras instituciones que el futuro presidente que asume este 16 de agosto eliminará. Está el caso de la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado y el Consejo Estatal del Azúcar. Sea. Eso es lo que ha informado el presidente a través de su cuenta. Carolina. Bien amado. Vamos a ver eh... qué tú opinas acerca de esta decisión del presidente electo. Sigue pues dando señales Luis Abinader de que busca disminuir los gastos en el Estado a través de la eliminación de empresas que él entiende y que mucha gente de la ciudadanía entiende que son duplicidad y que, eh, porque vienen haciendo lo mismo y además la cantidad de empleados, la nómina, abulta mucho el presupuesto eh, de nuestro país en momentos como esto de tanta necesidad económica, eh, de una crisis gener generalizada en lo que tiene que ver con el sistema sanitario, el sistema económico y que se necesitan recursos para invertir en el sector salud, para buscar apalear y disminuir un poco eh, toda esta situación que tenemos. Tenemos con el COVID. Ciertamente hay necesidades, tenemos precariedades en algunos centros de salud del país, como vemos que los médicos lo dicen, los ciudadanos, el tema de laboratorios, como lo que tiene que ver con las, la realización de las pruebas del COVID. En sentido general, eh, ciertamente tenemos algunas dificultades que deben de buscar eh, la forma de resolverse y eso es lo que entendemos y esas son las señales que está dando Luis Abinader. Y también vemos, vemos que hay un interés no solo de llenar el gobierno de empleos, de meter a todos los perremeístas en el tren gubernamental, porque de ser así, pues pensar en dejar estas instituciones para poder darle empleo a toda su gente. Y vemos a un gobierno, a un presidente, que entrará este 16 de agosto con una visión diferente del Estado, hasta el momento, hasta el momento. Hay que ver hasta qué tanto le permite la ley. Uno de ustedes me parece que hablaba, y, y sería interesante indagar sobre esto. Estas instituciones que son establecidas a través de leyes deben de ser llevadas al Congreso para su disolución. Entonces, ok, él está, modificación a la él está anunciando la disolución de estas instituciones. Hay que ver entonces si son aprobadas en el Congreso y podría llevarse tiempo... Eh, sabemos que el PRM no tiene la totalidad en el Congreso, entonces es un asunto que aunque él tenga el interés y la disposición de hacerlo, si no se logra en las cámaras legislativas, pues no, no, estos anuncios y estas esperanzas que tenemos en que se disminuya el gasto eh, de instituciones que tienen doble función o que no hacen un papel preponderante más que un gasto al presupuesto, pues la perderíamos porque continuarán de no ser aprobadas en el Congreso es muy bueno ver este tipo de acciones el, el Luis Abinader lo había dicho hace unos días que alrededor de 20 instituciones serán eh, disueltas que serán eh, no, no existirán y que va a continuar va a continuar haciendo todo lo necesario para que en su gobierno su mandato la política de cambio sea real, no solo en el discurso de campaña. Hasta el momento esto es lo que podemos percibir con la disolución de muchas instituciones que entendemos que están eh, generando sencillamente gastos que se pueden hacer desde otras que ya existen. Creo que es muy positivo este esta, estas señales que está mandando Luis Abinader. Bien, eh, Yerian. Miren, yo realmente me sumo a, ...a esa intención que tiene el presidente electo Luis Abinader... ...de crear un Estado más pequeño y más eficiente. Entonces, eso sería muy importante... ...porque eh, captaría recursos que entiendo se desperdician... Eh, ...que no tienen ningún valor invertirlo la República Dominicana. Sin embargo, y sin ánimos de quitarle eh, eh, brillanteza a esto que se está haciendo... ...basta con estudiar la historia de la República Dominicana... Basta con irse a los discursos de cada uno de los presidentes en el momento. Porque fíjense que todavía eh, Luis Abinader no ha, no ha dado su discurso. Pero el 16 de agosto yo le invito a usted, como televidente, como persona consciente, eh, que busque los diferentes discursos de los diferentes presidentes en toda la historia democrática de la República Dominicana. Y se va a encontrar en un 90%, créame, búsquelo, compruébelo, en un 90% con el mismo discurso. Palaguer en 1966 dijo que iba a reducir los salarios de los empleados, dijo que los vehículos del Estado solamente se iban a usar estrictamente para eso. Comenzó a desmontar muchísimas cosas en el discurso. Hablaba de la democracia, de que iba a ser un, un, un, un gobierno enteramente democrático, pero recuérdense los discursos de Lionel, pero recuerden el discurso de Danilo Medina, señores, que dijo en una ocasión en un discurso que los funcionarios públicos serían suspendidos de sus funciones, eso es histórico, por el rumor, por el rumor público. Eso lo dijo en un discurso y el pueblo, la República Dominicana lo aplaudió. Yo quisiera que me mencionen un solo funcionario que haya sido suspendido por el rumor público. Pero también el presidente Danilo Medina eliminó unas instituciones al llegar al poder. Las voy a mencionar aquí ahora. El Consejo Nacional de la Reforma del Estado, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, eh, también la Oficina de Consultoría y Cooperación, Educación, Ciencia y Tecnología, la Oficina Presidencial de Iniciativas de Democráticas y la Comisión Presidencial sobre Objetivos del Milenio y Desarrollo Sostenible. eliminó esas seis. Pero, ¿qué pasa? Podemos ver en el día de hoy que, por otro lado, se seguían haciendo barbaridades. Gente cobrando muchísimos cuartos que no pueden justificar Muchísimos ministerios que no tienen ninguna razón de ser Y ya yo lo he dicho aquí, como es el Ministerio de la Mujer y de la Juventud Y entonces yo apelo a no entrar en la emoción que nos tienen acostumbrados los dominicanos Como si fuera esto un juego De que cada vez que cambie un gobierno, venir con la con, con la promesa Para entonces, luego de que pase un año, que comience, que, que se va el, la luna de miel Que así se le llaman, esos, esos primeros meses de los nuevos gobiernos Esa luna de miel que se da donde todo es bonito y entonces luego comienzan a salir los escándalos y, la, y las presiones que comienza a hacer la propia sociedad. De todas maneras, yo felicito la intención que tiene Luis Abinader, ojalá lo pueda cumplir en su totalidad, sabiendo que eso le va a provocar muchísimos conflictos a lo interno de su partido, eh, porque hay mucha gente que quiere ir al tren gubernamental y que le van, lamentablemente, por eso yo decía que hasta que no se acabe, hasta que no eliminemos esa gran cantidad de gente, que se necesita para tú llegar al poder, la corrupción no se va a acabar. Hasta que tú, hasta que los partidos no dejen de recibir dinero de sectores oscuros, la corrupción no se va a acabar porque al final esa gente que invirtió, esa gente que trabajó, quiere y exige una recompensa. Bueno, y ahí anda gente diciendo: vi un regidor, no sé de dónde, que dijo que este gobierno de los PRMistas, y es a los PRMistas que hay que nombrar en el Estado. No, ese lío viene. Eh, sí, eso tú lo sí, puedes decir a, a partir del de sector... 16 de agosto, porque eh, hay una corriente interna, excusa, mi amado, uh -huh. que ha dicho que Luis Abinader se ha quedado prácticamente con el sector externo. O sea, que los nombramientos, la mayoría de ellos, son de sector externo y de gente de sectores altos de la sociedad y eso está provocando un, eh, un malestar dentro del propio PRM que luego de 16 de agosto va a comenzar a salir porque ya de ahí para allá no hay cuentos ¿tú sabes cuánto mío? gana el director del Fonpe? Sí, mira 521 000, 000, 000 pesos mil pesos mensuales Voy a mandar a la es un tabla, sueldo muchacho. mayor que el sueldo del presidente Así uno de los es. grandes problemas que tiene el sistema de sueldos en la República Dominicana es ese yo me quejé aquí en un comentario que hice del sueldo del asistente del Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, que anda por el cuarto de millón de pesos. Cuando el procurador o cualquier procurador de la Corte gana eh, 115 mil pesos, incluyendo su asignación de 10 mil pesos para gasolina. Estamos hablando que son 105 más 10 mil, son 115 mil pesos. ...que gana un Procurador General de Corte... ...cuando el Procurador General de Corte es jefe del Ministerio Público... ...en una demarcación que abarca... ...el caso de la, la, la Procuraduría de la Corte de San Francisco... ...abarca desde Salcedo hasta Samaná... ...son cuatro provincias grandes... ...con muchos problemas cada una... ...que hay que enfrentar y hay que estar viajando entre una y otra... ...entonces en definitiva... Eh, nuestro gran problema es ese y eso podría provocar el hecho de que el PRM quisiera que esas cosas no se eliminaran. Lo importante del anuncio del presidente es que los lo, la, a, a dónde va ahí el dinero que que hay que invertir en esta institución que es el sector salud uh -huh. un sector bastante golpeado no solamente por la pandemia sino que históricamente el sector salud no ha sido un sector el más beneficiado de todos a pesar de que es uno de los que recibe un mayor presupuesto dentro de los del grupo de los que reciben mayor presupuesto está salud pero no el presupuesto adecuado ni debido lo que quiere decir que es una buena noticia en ese sentido Ahora bien, hay que, hay que reflexionar acerca de el hecho de que cada presidente que llega tenga que eliminar instituciones indica que nosotros tenemos una burocracia superabultada o sea, una burocracia cuya cabeza es, es, tiene una hidrocefalia crónica o sea, sí, tiene la cabeza grande demasiado grande la. entonces, en definitiva nosotros lo que tenemos es que sentarnos como nación y analizar ¿Qué necesitamos para dirigir este país? Y pagarle a esa gente que necesitamos para dirigir el país. Pero aquí se viven creando instituciones. Señores, aquí hay consejos. A mí me decía un amigo que le daba, hasta cierto punto, le daba vergüenza, aunque nunca rechazó el sueldo. Pero le daba <risa> no vergüenza. Le daba. Sí. le daba vergüenza cobrar 250 mil pesos por sesión en, en, en, uno, en uno de los consejos que hay en este país, no voy a decir cuál porque no quiero, pero bueno se puede identificar que amigo mío está en ese consejo si lo digo entonces me voy a callar el consejo pero él me decía eso, es increíble yo voy dos veces a la capital al mes y lo que duramos son dos horas no más, una comida pi para comida y buena comida servida por un restaurante de lujo y luego me voy para mi casa y 15 días después vuelvo a la capital es y me llegan, me llegan medio millón de pesos mensuales. Era lo sumin... único que hacía. Entonces, sumin... indudablemente, indudablemente yeah. que este país es un país rico, solo que muy mal administrado y muy bien robado por mucha gente. Sí. Entonces, tenemos obligatoriamente como nación que sincerar ese proceder tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿cuáles son las instituciones que están de más? ¿Cuáles son los consejos que no son necesarios? ¿Para qué yo necesito un jodido consejo si yo tengo el consejo de ministro que ayuda al presidente? Porque todas esas eh, direcciones y todos esos consejos dependen de un ministerio de manera directa o directa o dependen directamente del, del Poder Ejecutivo, claro. porque él es el jefe de la administración. ¿Para qué yo necesito un consejo si tengo un consejo de ministro? Y tengo un jefe de la administración pública que es el presidente. Mira, Eso Amado, no tiene sentido. Ya, Eso ya, que tú estás diciendo, ajá. perdón, Yerjan, yo lo mandé a la table. Primero la información, lo que la, 521, la, y la misión del Fomper, y las actividades que ellos realizan, ahí queda claramente eh, establecido, establecido eso que tú dices. miren ¿Cómo señores? se llama ese señor? Ese El, es de Santiago. Deja ver, Fernando un... Rosa. Ah, sí, sí. ¿Usted sabe lo que es? Ay, sí, Medio sí, millón sí. de pesos. Si hay que ver, ¿cuáles beneficios extra no podría de, tener. tener? De todo, seguro le pagamos todos los viajes le pagamos eh, Más en los viáticos. Que el presidente la, gana este señor. La ropa de la familia. Muchachos, entonces cuando Ay, vamos gente. a la misión del Fomper, eh, eh, está ahí la mandé también. Vemos cuál es la misión de ser de esta empresa. La tenemos en la tablet también. Eh, gestionar abajo gestionar efectivamente la participación accionaria del Estado en las empresas reformadas, es decir, esas instituciones del Estado que han sido reformadas, ellos gestionan o garantizan que esos fondos de esas empresas, por ejemplo, que se reforme una, por ejemplo, el OISOE, que se reformen los fondos del OISOE, llegan al FOMPER para ellos manejarlo de manera efectiva. Ahora, cuando vamos a lo que hace el FOMPER en su página web, eh, las noticias que ellos mismos suben de todo lo que realizan, miren aquí muchachos, Eric, miren qué es lo que ellos realizan, escucha esto Amado, que, tú, que muy bien lo planteabas. Dijimos cuál es la misión del Fomper. Cuando vamos a las noticias, déjeme subir un poquito, ok. Proyectos, remozamiento de un local de la Asociación eh, del Ingenio de, de Quisqueya, color. reconstrucción de una cooperativa, terminación de un centro geriático residencial. O sea, nosotros tenemos un ministerio de obra pública, nosotros sí. tenemos un ministerio de salud. No mire aquí nada. el Infote También eh, eh, una estructura, eh, o sea, un, un local para el Infote Tenemos un Infote que recibe recursos. O sea, cuando tú ves todo esto que ella rea, que ha realizado el FOMPER, una duplicidad. tiene un ministerio, ministerio de, de obras públicas, ya, que a la vez era una que... triplicidad de no, las funciones no. de hoy. OISO. ¿eh? ¿Tú, ¿sabes que duele? De locos. ¿Tú sabes qué duele más? Que hay gente que tiene un da, trabajo... <risa> Estaba bailando. Eh. Hay gente que tiene un trabajo mucho más eh, eh, importante <risa> en el Estado, como por ejemplo la Policía Nacional... Un trabajo mucho más importante y un trabajo en el cual descansa la democracia de un país. Jueces, fiscales y policía, agencias de investigación, en, en esas instituciones descansa en gran medida la democracia de la nación. Por una razón, si aquí no hubiese fiscalías y jueces, ni policía que apresara a la gente, aquí todo el mundo haría lo que le diera la gana. Sí. Y esto fuera un caos, fuera invivible. Mira, eh, Amado... Eh, eh, eh, dame un segundito. Uh -huh. ¿Tú sabes qué cosa es lamentable? Que ese señor, eh, Fernando Rosa, esté ganando el sueldo de una dotación policial de, un, sí. de una ciudad, de una ciudad, de un municipio más o menos grande. No, más, está ganando más él. ¿Y cuánto gana un policía? Lo estoy buscando. ¿Cuánto gana un policía actualmente? Vamos a meterle más, vamos, vamos, Que me llame a locar, policía, pues. por favor. Los amigos míos ahí que están en la policía, que me llamen que me digan cuánto están ganando por rango. Vamos a el policía calcio. ganaba un sueldo mínimo 5.117 pesos ahora, después del aumento que le hizo Danilo no sé si le estarán pagando realmente lo que Danilo dijo, si fue un, un, un invento porque tú sabes cómo es, sí. se dice una cosa y luego se hace otra sí, pero suponte tú que están ganando 10.000 pesos un policía raso vamos a ver cuántos son, si tú lo divides eh, eh, eh, los 521.000 pesos entre 10 52.000 52 ¿Fue como para el 2017 el aumento de la policía? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo? A ¿cómo? 10 mil 52. 52. Uh -huh. 52. Está ganando el sueldo de 52 policías. Imagínate tú. Muy pocos pueblos del país tienen 50 policías. Muy pocos pueblos. Macorís se ha visto en un momento con 60. Ahora mismo no sé cuánto habrá, pero eh, cuando yo salí del Ministerio Público teníamos 68 policías. Porque incluso eh, teníamos más, pero con aquel lío del general que se Hizo una arenga y salió de la policía sí. y fue al cuartelito del Palacio sí. de Justicia a liberar uno de los suyos, un loco, un loco a de atar. Eh, ahí se llevaron muchísima gente que no lo repusieron. Mira, ¿sí? Amado, eh, hay que explicarle también a la gente que cuando se dan estas creaciones de instituciones, eh, se hace a veces con el objetivo de responder a sectores de poder. Sí. Y, a, y a pugnas a lo interno de, de los partidos. Por ejemplo, ahora mismo, dentro del PRM, tengo la información de que hay tres, tres corrientes. Una, que es la de Luis Abinader, como línea central. Dentro de la de, la de Luis Abinader también está la, la de Rafael Fulcal. Fíjate tú, está la línea de Hipólito Mejía y está otra que es la de David Collado y otros sectores por ahí, o sea, esas corrientes comienzan a motinarse dentro de los partidos está sucediendo aquí también, okay. en San Francisco Macorís, vamos que... a recibir una llamada ayer ya en lo que armamos una nómina que tiene ¿Y por ahí es la que por a, la, ya, ya la, la enviamos Adelante. a la buenos tarde, buenos días buenos días no, no se escucha no. ahora sí te estamos escuchando, Armando, Armando Polanco Hey, ¿cómo tú estás, mi hermano? Ah, estamos bien, gracias a Dios. ¿Eh? Oye, miren, un médico especialista en el Hospital San Vicente de Pablo, en cualquier hospital, gana bruto 51 mil pesos. El sueldo bruto es un especialista. de 10 médicos de, de, de, de, de pero oye Armando oye Armando qué cosa más terrible y los médicos y los médicos legistas lo, o los médicos por ejemplo los patólogos forenses sí, sí. los patólogos forenses ese sueldo todavía es más bajo y esa vaina. el patólogo forense oiga eso es un tipo que tiene regularmente dos especialidades una carrera de médico la especialidad de, de, de patología y patología forense que son dos cosas diferentes y ganan menos que es lo que está diciendo al Armandito. No le digo al mandito porque somos <risa> <más> conocidos, <risa> tratamos de, de muchachos. <risa> Armandito Mira, va a ser siempre Armandito, una pregunta un, un muchacho para mí, ¿verdad? ¿Qué hace, cuál es la función de un ministro de turismo? Bueno, administrar un ministerio importantísimo en el país porque es el que logra traer divisas. Atención a esta pregunta. ¿Cuánto Atención gana? A esta pregunta que voy a hacer. O sea, el un ministro de turismo. El ministerio de turismo aporta a la República Dominicana una importante cuota al PIT, pero muy importante por el asunto de no, todos el, los dólares que entran. Te, te estoy de acuerdo, pero el ministro como como como, o como sea, lo como primero que lo primero que hay que destacar es o sea o de, no, es, de aquí dislucidar lo que es un ministro, o sea sí. es la persona que se encarga de un eh, de una institución del Estado con un rango importante, claro. con un rango de un nivel de importancia que tiene una estructura amplia debajo, en un renglón en específico. Entonces, Por ejemplo, si en este caso, el turismo, turismo, si el turismo, todo lo que tiene que ver con turismo en República Dominicana lo maneja esa persona. Si ¿Por qué hay que tener entonces ganara, un, un asesor oye, del presidente en materia de turismo, oyeme, si hay un ministro? Óyeme, si, si el ministro de turismo ganara 4 o cinco mil dólares, yo entiendo que es un buen sueldo. Si ganara 4 o cinco mil dólares. Que Estamos está hablando bien. de 250 mil pesos, sí. pero es un hombre que aporta a la República Dominicana con sus ejecutorias 800 y mil millones de dólares. Pero te pregunto, ¿por qué Luis Abinader eh, tiene un asesor en materia de turismo? Eh, si sí, ya un tiene ministro? un ministro. Si sí, hay un ministro. Porque hay dos sectores de poder que se enfrentaron ahí, los Vicini con David Collado, claro, que lo querían a él. Y el sector eh, turismo, una parte del sector de turismo que querían a a, la a, Cruz. a, Santos, a Santos, eh, Santos, que no me acuerdo bien el nombre, el apellido Santos, sí. y hubo que colocarlo a los dos en puestos más o menos similares, porque hay sectores de poder que le exigen al presidente, su gente, para estar ahí. Tenemos una llamadita, muchachos. Buenos días. Buenos días. Eh, amados, sí. ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien, muy bien. Julio César de Pimentel, un oficial de la Policía Nacional, pensionado. ¿Cómo tú estás, Julio César? Yo trabajé con ustedes en el Palacio de Justicia, José Amado. Ajá, Es eh, para informarle, mire, dónde está la moral de los presidentes con las instituciones. Ok, adelante. Yo soy hijo de Machepa, en la Policía Nacional. Me pensionaron con 9.600 pesos. Oiga bien, amado. Duré sí. 30 años en la Policía Nacional y 28, y 30, los compañeros míos que llegan. Y nosotros, porque somos hijos, hijos machepas, nos pensionaron con un 70%. Entonces luego, no tenía ningún compromiso, no tenía mitades, y me pensionaron con especialismo. Entonces, ¿dónde está la moral del presidente? Que nosotros, los pensionados, echamos todo, la juventud, y no dio, no, no, no, puso nada y hoy se va a él con la frente, que en alto, mientras que otros ganan 50 y 60, porque un policía activo, un policía activo lo que está ganando es 9.900 pesos. Ahora con la pandemia le están dando 5 mil pesos porque están en la calle, sí. entonces usted cree que es justo que un oficial no, de la policía gane 9 mil, 10 mil pesos, ¿dónde está la moral del presidente? Eso abusando que andan con nosotros, por eso es que la delincuencia está así, y Amado yo trabajé con usted en el Palacio de 10 años, que usted me conoce no? y yo lo conozco. Cómo no. Yo estoy Ay, en la... De Dios para usted. ¡Gracias! No? Gracias, usted también salió gracias. Bien. El Señor lo protege y lo bendiga. Digan algo de la policía. Luis Abinader en el poder tal vez nos ayuda, por favor. ¿Cómo nos no? Estamos cayendo muertos. ¿Cómo no? Gracias, muchas gracias. Mira, si tú te recuerdas, eh, yo siempre abogué por los sueldos de la policía. Siempre dije que no había forma de desarrollar este país teniendo una policía ganando sueldos de miseria. No hay forma. Y eso lo he dicho siempre, pública y en, públicamente y en privado. Y, en privado. y hay, es necesario, aquí hay que hacer una revisión de sueldos y hay que ponerle sueldo a quienes se lo merecen. No es posible que un médico especialista esté ganando el sueldo que está ganando. Por, por la, la razón, ¿qué es lo que pasa? Que los médicos especialistas lo que hacen es que se van a una clínica privada, a su consultorio privado y por eso dan un servicio de muy poca calidad. Pero no quieren abandonar el sueldito porque eso les sirve para algo. Y le garantiza. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Organizar el sector salud en el sentido de que el médico especialista que trabaje para el Estado tenga un sueldo que le permita vivir con decoro. Pero con un sueldo de 40 o 50 mil pesos nadie vive en este país donde la canasta familiar anda por los 20 mil. Estamos hablando de la una luz, persona. La luz, tú tienes que disponer de 5 mil pesos para pagar la luz. Tú tienes que pagar gasolina a 210 pesos mínimo el galón. O sea, cuando tú le metes lápiz a eso, pero tú dices, no oye, pero son 100 mil y pico de pesos que yo, que yo gasto al mes, ¿cómo voy a vivir con 50 mil pesos? ¿Por qué a los choferes le dan... Eh... Gasol, gas y gasolina. Eh, Yo de no acuerdo con ¿Por, eso? ¿Por qué a los diputados se la dan y por qué a, los, a esos, ese tipo de empleados o se la Por ejemplo, a los maestros. Las exoneraciones. Las exoneraciones. A la a los médicos, que, es, que son gente que tienen que hacer servicio importante para, para, para la nación, deberían darle su subvención, su gasolinita. Identifica las su instituciones. Orden de compra, Oye, me, identifica su las instituciones. Que, tienen, que tienen, hacen el, el mejor trabajo para el país, para mantener el equilibrio, para mantener la seguridad, etcétera, etcétera. La salud pública, la educación y a esa gente dale sueldo adecuado y dale incentivos. Porque vete, en la empresa privada, en la empresa pública, nadie se mantiene en una empresa privada si no tiene los incentivos adecuados. ¿Por qué? Porque si no te disgustas y te vas Sencillamente, no Amado, Tenemos, eh, para, para poner un ejemplo, Exacto. al legislador le dan gasto, eh, le, incentivos por representación, <risa> incentivos por participar en las comisiones o en las reuniones que ellos tienen <risa> particulares, <risa> las exoneraciones que se le dan, y a mí me preguntan, pero ¿cuál es el problema con las exoneraciones? Vamos a darle exoneraciones a los maestros que puedan traer sus vehículos desde fuera, vamos a darle exoneraciones a los policías que andan en las calles arriesgando su vida. Vamos a darles exoneraciones oh, a los médicos, Carolina, qué bonito. Sueldos, si te dan una exoneración y tú eres maestra, tienes que venderla, por eso termina en Por lo bueno, no que, que tú le digas a los policías, miren, le vamos a prestar esta cantidad de dinero para que ustedes se compren un carrito, por la cuestión de la seguridad también. Eh, y eso ustedes lo van a pagar a, a 20 años con, un, con una tasa eh, extremadamente blanda. El Estado lo puede hacer, hay muchísima gente robando. ¿Cuál, Mira, déjame Va. contarte esta novela. Tú sabes qué pasa claro, con el policía dominicano. ¿Cómo? Tú sabes qué pasa con el policía dominicano, que con el sueldo que gana tiene obligatoriamente que buscar una casa en un barrio que le que pague 1.500 o 2.000 pesos de renta. Oye eso, 1.500 o 2.000 pesos de renta. Lo otro es para la comida y él se reserva un par de pesos para el movimiento en la calle cuando esté en la calle trabajando. ¿Qué significa eso? Que el policía tiene que vivir donde está el nido de la delincuencia. Claro. Es decir... El tipo que él persigue en su trabajo durante el día es su vecino durante la noche. Y la Vamos peor a... parte... ¿Me entiendes lo que te si quiero se decir? Un hijo. Y es el tipo que cuando él se va para la policía, se queda vigilando a su propia familia. ¿Por qué? Porque el policía sabe que si no lo trata como vecino, si no lo trata como amigo, si no lo trata como relacionado, entonces el tipo le puede hacer un daño a su familia porque él se va y la deja sola. Uh -huh. En el mismo lugar donde está el delincuente. Entonces, por favor. Vamos a ver los sueldos de los policías. De teatro, como un en salmiente. la tabla, muchachos, el de Carolina Medina, el sueldo de los policías. Sí, vamos, vamos a WhatsApp, vamos a entrar en el de Carolina Medina, okay, como estamos con este adelante. tema. Vamos a iniciar desde abajo. Un raso de la Policía Nacional, atención, gana 10,150 pesos. ¿Ese es el bruto? Sí. Porque el neto queda en 9 mil. Le, le rebajan por lo del seguro. Un cabo de la Policía Nacional, muchachos, un cabo, 6,370 pesos. No, perdón. Eh, 11,600 pesos, un cabo. Tenemos el sargento que gana 13,050 pesos. Tenemos este aquí, el, el cadete, 12,000 pesos. El segundo teniente, 15,000 pesos. Primer teniente, 18,000 pesos. Un capitán de la Policía Nacional gana 21 mil pesos. No ¿Cómo sé cómo andan la... en, esa, en esos jipetones. ¿Y cómo tienen dando.? Eh, lo, eh, el mayor la o los mayores de la policía ganan 22 mil. Oye, lo, un, un mayor de la policía, 22 mil. Pero el sueldo del, del director general de la policía es lo sorprendente. El, el teniente coronel gana 25 mil pesos. Los coroneles, 29 mil. Un general de brigada, 41 mil. Eh, también tenemos ya aquí finalizando. ¿Y cómo? El, ¿Y cómo pueden comprar torres? Miren esto, entonces, el, el mayor general, escuchen cuánto gana el director de la Policía Nacional, 89 mil pesos, vamos a poner 90 mil con las rebajas, pero cuando comparamos el sueldo del director de la Policía Nacional y la función de este, que es un cuerpo armado técnico de profesional, o sea... La naturaleza de la policía, Amado, Fomper. tú que sabes bien de eso, es velar por, no es por nosotros, por los ciudadanos. Tienen que tratar en este país con todo lo que tiene que ver con crimen organizado, con todo lo malo y negativo de una nación, buscar organizarla en ese sentido y que nosotros tengamos seguridad. El director de la Policía Nacional gana 90 mil pesos, pero el director del Fomper gana medio millón de pesos. O sea que estamos hablando de que el director del Fomper paga... Eh, cinco, casi seis veces, el jefe de la policía. O sea, paga seis jefes de la policía. Y el jefe de la pol el papel del jefe de la policía. ¿Favor, por favor, esa usted. gente no tiene vida, ni tranquilidad, oh, ni, ni nada. Y Entonces, la importancia de los, de, de los tenemos cargos. Tenemos que equilibrar los sueldos en este país, tenemos que asincerarlo, tenemos que llevarlo al nivel en que deben estar para que la gente pueda trabajar y reducir ese, ese, ese estado hidrocefálico que tenemos. Claro.